Pinotopia. Todo inicia cuando una avioneta se estrella donde van un hombre y sus dos hijos, no me acuerdo sus nombres, así que los llamaré Clark Kent y Leonard de Snarks. Los dos medio hermanos llegan hasta la consta donde conocen al profesor Lupin, y después de explicarles que vienen del mundo exterior, se entera que en esta isla no se extinguieron los dinosaurios, sino que son inteligentes y son la especie dominante, aunque Clark Kentiniste en la superioridad del hombre a pesar de que está en país ajeno, donde obviamente debe acatar las políticas. ¿Y llevaremos armas? No combatimos a los carnívoros. Los dinotopianos no portamos armas. Las armas son enemigas incluso para sus dueños. Además, solo uno de cada cinco convoys es atacado. Ah, oh, qué bien! Resultan que cada ciertas décadas gente ha naufragado en Dinotopia y han hecho su descendencia ahí, tienen democracia y un sistema de vida similar a la época victoriana, unas piedras solares sustituyen a la electricidad, son piedras que vinieron del mundo subterráneo, pero por la religión de los dinosaurios está prohibido entrar ahí. Los hermanos se hospedan con un dinosaurio profesor llamado sapo, las piedras solares se están agotando y no tienen de dónde sacar más. Los libros están en idioma dinosaurio y solo pocos dinosaurios hablan idiomas humanas, Leonard se hace piloto de esquivac, y con su amiga, hija del alcalde se van a vivir lejos. Lupin convence a Clar de que se robe un libro de la biblioteca y una piedra lunar a cambio de una carne naval y ambos se traicionan. Clark le entrega una piedra y Lupin se sabotea el barco. Lupin trae al profesor a que examine sus papiros del mundo subterráneo pero Sabo se da cuenta de que tienen el libro que se robó de la biblioteca y Lupin lo tira a un pozo en un saco, se... No puedo creerlo. Esto... Pertenece a la biblioteca de Dinotopia. Esto fue hurtado. Es un espantoso robo. El... ¿Qué más ha hurtado? Tendré que reportarlo a las autoridades. Ayúdeme. No Déjame de aquí. Por favor. ¡No se va a dar! Salva de alguna manera que no me acuerdo. Esta serie se salta muchas cosas. Una cosa relevante es que Clara adopta un dinosaurio llamado 22. Luego de las investigaciones concluyen que para llegar al mundo subterráneo, de donde sacaron las piedras solares, deben ingresar buceando por un pozo, intentan hacerlo, pero haciéndolo rompen una tragua con los carnívoros y se arma una guerra civil, por lo que arrestan a los protagonistas. Yo atenderé. ¡Oh no! ¿Quiere meterme en un saco otra vez? ¡Auxilio! No he venido a hacerte daño. ¿En serio? No lo haré. Vengo a ayudar a los muchachos. ¿Lo prometes? Tranquilo, sepo. Déjalo entrar. Pero bajo tu responsabilidad. Después de que Lupin lograra a los guardias, revela que él es hijo de un humano del exterior que mataron porque intentó llegar al mundo exterior. Entonces se llevan el submarino que Lupin tenía guardado al mundo subterráneo, cuando consiguen las piedras solares Lupin los traiciona y no los mata porque ahí apareció el Papa que estaba vivo, pero él ella... ¿Cómo te alimentaste? Todo su tiempo ya les contaré. Ellos lo traicionaron porque quitaron la piedra solar que usaba Lupin en el motor del submarino y se lo come un dinosaurio marino. Los protagonistas regresan a la superficie, haciendo el viaje inverso del pozo y llegan justo a tiempo, porque a falta de piedras solares el apocalipsis estaba pasando en Dinotopia. Quisiera decirles que me salte cosas para hacer el resumen más corto, pero no, así es como pasa la serie, las cosas apenas son explicadas para que pasen la trama. Luego deciden darle una oportunidad al progreso y sacaron una serie de 13 episodios secuela que no encontré y creo que sacaron una película animada secuela, pero no voy a verla, y...